Personas que hacen esa cosa y eso no se puede, señores. También está lo que es que el esposo descubre posible infidelidad con ah, la suegra. Lo que estamos hablando, maravilloso, señores. En un vídeo que circula en las redes sociales, un hombre percibió a su pareja en su vehículo junto con la madre de esta, o sea, su suegra, y le descubrió que estaría saliendo con otro hombre. El hombre a bordo de un vehículo junto con una mujer, que al parecer es su suegra, persiguió a la mujer y captó cómo la mujer a diferentes vehículos hasta llegar a una cabaña. El hombre así quería confirmar sus sospechas. Escuchemos Obvio. el video. La gente cuando uno le dice la cosa son familiares, nunca lo creen. Míralo ahí, usted ve. Usted ve. Después lo agarra le da un mal golpe. Uno agarra, es una diablura. Vengo yo, le quemo la ropa, le doy un mal golpe. Por eso es que las desgracias nunca van a acabar en, en este mundo. Ver, si Déjela tranquila, bien. no, yo la voy a dejar tranquila. Que yo lo que quería, yo lo que quería que usted viera esto. Viral ese video no pues ya la vio ya la vio que a, al, al no, sitio donde la estaba y para grabando. que la gente entienda el que iba grabando el el hombre el esposo de la muchacha Ay. junto con la Ay, suegra no, la no, mamá de la muchacha a la <risa> <risa> Entonces, qué <llamas>? <risa> que y qué es eso para allá Ay, <risa> <tú>. eso, eso <risa> es <risa> sabe el meneo eso es donde co donde tú comienzan tú. los likes de don Miguel donde ella va yo me desmonto y la llevo doña vea toquele ahí ¿Eh? Parece que vi un pari y se montó en tres vehículos. Señores, ellos se celebran cumpleaños en la cabaña. No, también. Lo invitan ¿Eh? no lo invitan ¿Eh? a él. Ya no lo invitan. Dale, ¿Eh? a no tres. Se quedó. Yo cumplo años 10 de abril. Pues si Jorge dice que quiere ir un cumpleaños mío. <risa> tenga cuenta. Hay cumpleaños que se celebran en cabaña, en no, piscina, con multites, Meca lo Con muchos amigos. Sí, <risa> se, se han puesto de moda ahora por el toque de queda. Y que Señores, yo no vamos, y cómo la vaina Me pueden seguir en las redes Arroba, netoflow56 en Instagram Papá Tarima Oficial en Instagram también Ahí es que subimos toda la loquera Y también la fanpage, el aire del pueblo Néstor Flow, papá Tarima